La pregunta del millón cuando hablamos del amor o del apego es la siguiente. ¿Cómo me doy cuenta si lo que tengo con mi pareja es apego o es amor? Mira, el apego duele. El apego llena de dudas. El apego llena de incertidumbre, llena de depresión, de ansiedad, de inseguridades, de miedos. De un montón de faltas de respeto. Lo que realmente sucede es lo siguiente. Por desgracia y la gran mayoría de las personas viven con un...